Bueno, buenos días a todos. Eh, gracias eh, de corazón al, a, por la invitación. Es La verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Eh, gracias al programa de Medicina Interna, al doctor Moralejo, por, pues, por tomarse el detalle ¿verdad? De, de invitarme. Para mí, lo vuelvo a repetir, es un honor estar aquí. Entonces, bueno, me pidieron que hablásemos de, de insuficiencia cardíaca. Eh, realmente ha habido una revolución, yo diría que en los últimos 10, 15 años, respecto al tratamiento en el cual hemos encontrado, pues se han ido incorporando diferentes eh, herramientas de tratamiento para mejorar el pronóstico de una enfermedad que ya por definición cuando está eh, con un tratamiento subóptimo tiene un pronóstico que es peor a, a muchos eh, de los cánceres más frecuentes eh, de nuestra sociedad. Eh, sin más, esta es la agenda que había preparado para hoy. Vamos a, a definir pues, eh, someramente qué es la insuficiencia cardíaca, cómo la clasificamos actualmente, eh, hablaremos del tratamiento fundacional, ese famoso término acuñado de los cuatro fantásticos, cómo es la evidencia científica que nos ha llevado ahí, pero también debemos de preguntarnos si hay algo más allá de esos cuatro fantásticos, ¿no? a ver qué más estrategias eh, farmacológicas tenemos y no farmacológicas, repasaremos un par de las estrategias más importantes eh, no farmacológicas, como la unidad de falla cardíaca y el programa de rehabilitación, eh, veremos qué es lo que dicen las últimas guías internacionales y terminaremos con un caso clínico. Sin más, eh, pues la, la falla cardíaca no es más que un síndrome eh, que está producido eh, o representado por síntomas eh, como son disnea, edemas en el paciente o eh, los signos que nosotros eh, valoramos al momento de la exploración, que es la, los datos de retención hídrica como congestión pulmonar o a nivel sistémica. Todo esto va a ser causado por una alteración eh, estructural o funcional eh, del corazón que al final producirá eh, reducción del gasto cardíaco, aumento de las presiones de llenado, eh, tanto en reposo o durante el esfuerzo, que se representará con los síntomas. Aquí vemos pues, la clasificación eh, principal. Diríamos, del lado izquierdo tenemos un corazón con fracción de eyección normal. Vemos que si bien, eh, a pesar de que tiene una febi normal, eh, las aurículas ya están dilatadas, esto ya habla de disfunción diastólica eh, y pues potencial riesgo también de, de frilación auricular, pues un paciente con fracción de insuficiencia cardíaca con fracción de erección conservada y a su derecha pues vemos una imagen de un corazón con, eh, dilatado, disfuncionante, remodelado, que pues apenas, eh, si tiene un poquito de contracción eh, residual, en, al menos en esta proyección, en la cara, en la cara lateral basal. Eh, la, la insuficiencia cardíaca tiene diferentes causas Hay unas eh, etiologías que son más frecuentes que otras Lo más frecuente es la cardiopatía isquémica ¿verdad? Por eso es que habitualmente la insuficiencia cardíaca Con fracción de erección reducida La dividimos eh, eh, gruesa, en el grueso Como si es isquémico o no es isquémico Porque el tratamiento va a tener pues, una, una incidencia Si es isquémico sobre la revascularización Esa Sería la causa principal Además la hipertensión arterial Que no está bien tratada durante un tiempo prolongado Enfermedad valvular Arritmias, ¿verdad? Eh, inflamación muscular, eh, como una miocarditis, especialmente pues, actualmente con todo el tema de la pandemia, pues eh, hemos estado más acostumbrados a escuchar este término, pero también hay otros daños musculares como puede ser quimioterápicos, eh, eh, además el sí el, el, el enolismo, y en nuestro medio todavía la enfermedad de Chagas, especialmente en el oriente de nuestro país, sigue siendo un problema. La falla cardíaca es algo que eh, es una, eh, realmente es una enfermedad muy importante, involucra al 2% de la población en general. Cuando nos vamos a, a, a ver los países que tienen una medicina socializada, esto llega a consumir hasta el 1, el 2% de todo el presupuesto anual de, de, de ese sistema, principalmente eh, por los gastos que supone las hospitalizaciones de estos pacientes. Y por el envejecimiento de la población, pues eh, actualmente se considera una de las epidemias del siglo XXI. Si estimamos que en Guatemala pues, eh, tenemos eh, 17 millones, pues, estaríamos diciendo que al menos 340 mil personas tienen falla cardíaca. Muchos de ellos, pues, desde luego, estarán infradiagnosticados. El diagnóstico, pues eh, siempre partiremos de la, de la historia clínica, ¿verdad? es nuestro fundamento en medicina y siempre lo, lo seguirá siendo. Eh, lo que el paciente nos diga, lo que nosotros exploremos al momento del examen físico, el electrocardiograma es, es parte importante de ese diagnóstico inicial, pero eh, siempre debemos completar al paciente con los péptidos natriuréticos, pero especialmente y de forma indispensable con un ecocardiograma para demostrar eh, cómo es la, la, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, además eh, de eh, ver si hay algunas alteraciones estructurales asociadas que puedan hacer un diagnóstico compatible eh, con insuficiencia cardíaca. Realmente la clasificación, como les dije al inicio, está basada en la fracción de dirección. Eh, actualmente pues, eh, conocemos esta clasificación. El, en el año 2021 se publicó eh, eh, pues, la definición universal de insuficiencia cardíaca y básicamente eh, la estimamos como fracción de erección preservada, por, mayor o igual al 50% ligeramente reducida o en rango eh, intermedio entre 41 y 49 por y reducida menor o igual al 40 por ciento. Pero eh, pues se ha agregado un nuevo ítem que es el, la, la falla cardíaca con FEBI mejorada, que son los que parten de ser reducida, pero con el tratamiento mejoran 10 puntos y superan ese umbral de 40 por ciento. Eh, en sí, la, como decía, el pronóstico de la falla cardíaca no es, eh, no es bueno, eh, si no está bien bien tratada eh, y, de hecho, el, los pacientes con falla cardíaca, el 50% de ellos pueden fallecer a 5 años eh, y, eh, además de eso, el periodo vulnerable de los primeros tres meses después de una hospitalización es bien importante para poder eh, evitar las rehospitalizaciones y es por eso que cada vez la tendencia va hacia un tratamiento precoz eh, sobre, sobre las diferentes herramientas. Como dije, el pronóstico no es bueno, el 24% de ellos reingresarán por insuficiencia cardíaca en los primeros tres meses después del alta, este es un periodo vulnerable, eh, por lo tanto, ya verán las estrategias de seguimiento, deben de ser precoces después del alta y con un seguimiento muy cercano para la optimización del tratamiento, la mortalidad cercana al 50% a cinco años, y la principal causa de muerte de estos pacientes es cardiovascular, ya sea por muerte súbita o por descompensaciones de insuficiencia cardíaca. El tratamiento, pues realmente el objetivo que, que nos proponemos es mejorar los síntomas del paciente, pero desde luego también mejorar el pronóstico tan malo que tiene. Esto, eh, pues sabemos que contamos con diferentes estrategias para los pacientes con falla cardíaca con fracción de acción reducida. También hay evidencia en los pacientes con, por fin, con falla cardíaca conservada, principalmente a expensas de lo que ha venido con los estudios de los inhibidores de la, de la SGLT2, específicamente el Emperor eh, Preserve, eh, que valoró la empaglifosina, y el Deliver, que vino a eh, también demostrar eh, resultados similares de beneficio en el contexto de uso de dapaglifosina. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Realmente, esto es bien interesante, porque al final, eh, pues antes de los años 80, estos pacientes, ya por el concepto de tener un corazón que no funcionaba bien, una de las indicaciones principales era el reposo en ellos. Eh, realmente, actualmente, pues, eh, ya estamos acostumbrados a la estrategia actual de tratamiento, pero eso era lo que se hacía antes. Y todo el fundamento del tratamiento estaba a base de digoxina y diuréticos. A partir de los años 90, eh, se descubrió pues, esos ejes eh, de activación neurohormonal que venían a causar, si bien algún beneficio a corto plazo, pero a largo plazo eran totalmente deleterios para la evolución de la falla cardíaca específicamente el eje eh, simpático, renina angiotensina aldosterona, los natriuréticos y todo pues, eh, a, eh, a partir de finales de los años 80. Este es el estudio que pues, marca un antes y un después del tratamiento, que es el estudio eh, Consensus, eh, que vino a, a, a testar el enalapril versus el placebo en los pacientes con insuficiencia cardíaca que ni siquiera se medía en la FEBI, sino simplemente se estimaba un grado de cardiomegal en función de la radiografía para ver realmente qué pasaba con ellos a seis meses. Los resultados fueron abrumadores, eh, la mortalidad se redujo de un 44% a un 26% con el uso del de enalapril y a partir de ahí vino pues, una serie de estudios eh, en el contexto del sistema renina angiotensina-alosterona, el SOLP, que vino nuevamente a valorar el Nalapril, pero un contexto ya a más largo plazo de seguimiento, validando ese beneficio pronóstico, el RALES, eh, que vino a validar la espironolactona, y pues todos los, los esquemas del, del, del, del beneficio a través del bloqueo simpático. En este caso, pues les muestro los resultados del cibis 2 que vino a testar el bisoprolol con beneficio pronóstico. En resumen, eh, hasta entonces, lo que teníamos era una reducción, en torno, en reducción relativa a la mortalidad del 18% con los YECAS, en torno al 35% con los beta bloqueantes un poquito más allá del, 20, del 30% con los mineralocorticoides, los antagonistas, eh, pero afortunadamente, pues, eh, con el devenir del tiempo, pues, también eh, se han ido estudiando nuevas dianas y una de las cuestiones en las que se enfocó, a mediados de los, de los años, eh, entre 2010 y 2000, 2015, eh, fue qué pasaba si dejábamos a los péptidos natriuréticos estar más tiempo eh, activos. ¿Por qué? Pues porque sabíamos que estos tenían eh, reducción de la activación neurohormonal, menos fibrosis cardíaca, menos eh, tono vascular y tenían un potencial natriurético. Entonces, eh, si bien se habían testado fármacos como la, la Neceritide, que era un análogo el, en, del, eh, del BNP pues fueron fallidos sus resultados, lo que se ideó fue qué hacemos si bloqueamos la enzima que degrada esos péptidos vasoactivos y la enzima a bloquear el neprilicina. Pues esto se vino a juntar con el balsartán, que es de ahí donde viene el fármaco sacubitril balsartán, que conocemos como bimada, que vino a testarlo versus un fármaco que ya daba beneficio pronóstico, que era el enalapril. Este es el estudio Paradigm, que vino a valorar 8000 pacientes, menos de 40% de FEBI, todos estos, esto lo, lo, lo iremos viendo, son pacientes con insuficiencia cardíaca estable, crónica, y el objetivo primario que se repite es mortalidad cardiovascular y, primera, y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Realmente el estudio tuvo que ser detenido a los 27 meses por los beneficios tan claros a favor del, del sacubitril valsartán. Y esto vino a duplicar el efecto de mortalidad eh, de beneficio eh, comparado con el enalapril. Teníamos un 18%, bueno, pues ahora era el 38% de reducción de la mortalidad con Sacubitril-Barsartan. Afortunadamente, pues ahí no quedó la historia. Eh, y pues, eh, como saben muy bien, los, los antidiabéticos eh, orales... Eh, ...pues cada vez hay más, más herramientas que han ido surgiendo. Una de las, cuest las cuestiones que es bien interesante es qué fue lo que pasó con las glitasonas, ¿no? Las glitazonas, pues en su momento eh, tuvieron su auge, se utilizaron... ...pero eh, al, al seguimiento demostraron que aumentaron el riesgo de insuficiencia cardíaca... ...y el pronóstico de los pacientes diabéticos, que ya son de base pacientes de alto riesgo cardiovascular. Entonces, a partir de ahí, pues la comunidad científica dijo... ...bueno, lo que salga aquí en adelante para diabéticos, pues tenemos que asegurarnos... ...que sean seguros y que no aumenten el riesgo cardiovascular... Y es por eso que, eh, enfocándonos en la diana del bloqueo del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que actúa a nivel del túbulo proximal, eh, eh, realmente el cotransportador, cotransportador lo que hace es reabsorber el 90% de, de la glucosa filtrada en el glomérulo para que se quede el cuerpo con él, pues lo que hicieron fue idear si bloqueamos esto, pues mejoraremos el perfil del diabético. ¿no? Pero los estudios pivotales de los fármacos principales, eh, como es la empaglifosina y la dapaglifosina, pues lo que vinieron fue a valorar el, ese, ese, esa seguridad cardiovascular en los diabéticos, tomando como objetivos primarios eh, muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y ambos demostraron que reducían el riesgo en el seguimiento de este objetivo primario, eh, principalmente expuestas de la reducción de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí fue donde vino el cambio de paradigma, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos si testamos estos fármacos en no diabéticos? ¿Será que, eh, eh, ¿será que puede ser útil? Y bueno, estos son los estudios que lo demostraron. El DAPA-HF para la dapaglifosina y el redurs para la empaglifosina. Pues incluyendo más del 50%, o al menos del 50% de pacientes no diabéticos en su, en su muestra, nuevamente pacientes con menor del 40%, clase funcional 2 a 4, es decir, no inestables, eh, y lo que demostraron es que efectivamente el objetivo primario se reducía de manera significativa en cada uno de ellos. De hecho, los NNTs, es decir, el número necesario a tratar para reducir uno de esos eventos, en el seguimiento pues eran bajitos, en torno al 20 en cada uno de esos estudios. Y las diferencias no hubieron, o sea, no hubieron diferencias en si el paciente era diabético o no era diabético para obtener ese beneficio eh, que aportaban estas moléculas. Eh realmente la, la forma eh, básica de actuar no solo sería la natriuresis sino tiene un, eh, pues, no sería la glucosuria nada más perdón sino tiene un efecto natriurético que esto pues eh, estamos pues últimamente muy eh, nos, nos, nos llega mucha información de lo contento que están no solo los los endocrinólogos eh, los médicos internistas desde luego eh, los nefrólogos y nosotros con, con, con, con estas moléculas no antes pues eh, no teníamos desde luego para insuficiencia cardíaca con fe, eh, eh, con febi preservada y además pues todo el beneficio que nos está aportando eh, a través de mejorar el perfil cardiovascular. Sin más, eh, pues decíamos antes que el, el, la mortalidad al año de estos pacientes era el 17% después de una hospitalización por falla cardíaca, pero realmente si estos pacientes los optimizamos eh, en ese periodo, pues podemos conseguir que la mortalidad se reduzca en torno a, a menos del 5% eh, con el tratamiento fundacional. Pero, ¿será que hay algo más para, mí, para nuestro paciente? La verdad es que sí, hay más moléculas. Aquí en Guatemala tenemos también disponible el Bericiguat. Realmente lo que ese es un estimulador de la guanilato -siclase. Lo que sucede con los pacientes con insuficiencia cardíaca es que tienen disfunción endotelial, producto del estrés oxidativo y el estado de inflamación que tienen estos pacientes, pero además de eso, lo que generará esa disfunción endotelial y la reducción del óxido nítrico es que esa guanilato no produzca GMP cíclico y por tanto haya disfunción miocárdica asociada a, esta, a este mecanismo, así como disfunción vascular. Entonces, lo que viene a hacer el vericiguate es un, es un estimulador directo de esta enzima, la guanilato -ciclasa, y además promueve que el óxido nítrico se enlace a ella para generar más GMP cíclico y revertir ese estado de disfunción endotelial. Eh, el estudio pivotal de esto se llama el estudio Victoria, es un estudio eh, pues que vino a valorar pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, pero que tenían una, eh, un empeoramiento, ya sea una hospitalización por insuficiencia cardíaca o que habían requerido diurético intravenoso eh, pues en una unidad de falla cardíaca, por ejemplo. Y además asociaban niveles altos de péptidos natriuréticos. El objetivo primario, nuevamente, muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El esquema de tratamiento de este fármaco es una vez al día. Eh, se inicia con 2.5 miligramos al día. A las dos semanas escalamos a 5 y a las dos semanas a 10. Eh, realmente, pues el, en este estudio, el 90% de los pacientes llegaron a ese objetivo de dosis eh, de 10 miligramos al día. Eh, y lo que se demostró pues, fue nuevamente eh, diferencias a favor del, del grupo Beris y Watt que aparecieron a partir del tercer mes. Un NNT de 24, parecía a los ISGLT2. Y pues, las tasas de seguridad eh, respecto a la elaboración de, de presentación de hipotensión o síncopes no hubieron diferencias en ninguno eh, de los grupos. Por tanto, este es el tratamiento fundacional, el esquema que se promueve. Eh, antes estábamos acostumbrados a que fuera un esquema escalonado, es decir, bueno, empezamos con diuréticos, vasodilatadores, después eh, veíamos qué pasaba eh, si podíamos incorporar en el seguimiento los betabloqueantes pero actualmente se promueve que sea un tratamiento totalmente horizontal, es decir, el paciente, eh, idealmente, ya veremos que lo, lo, lo mejor es que se vaya desde la hospitalización con, con todas las, si se puede, con todos los cuatro fármacos, aunque sean dosis escasas, para poder las ir titulando, pero si los síntomas persisten, pues existen más, más estrategias eh, medicamentosas eh, o de dispositivos como puede ser la ibabradina, la hidralacina o eh, asociado al la y la terapia de sincronización a aquellos pacientes con eh, bloqueo de rama izquierda con QRS eh, mayores de, de, de 120 milisegundos y que persistan sintomáticos 130, perdón y eh, también est estaría como una estrategia 2B el uso de veris como hemos visto pero eh, realmente esta es una cuestión, ¿verdad? ¿cuándo iniciarlo? Eh, ¿Será que nos esperamos? ¿Será que el momento del ingreso solo diurético? sea ¿Un poquito de, de yecas ahí más o menos para que, para que el cuerpo esté en contacto con él? Pues la verdad que eh, es importante que no perdamos esa oportunidad de tratamiento durante la hospitalización. Como vemos aquí, eh, realmente este es el viaje de los pacientes eh, con, con insuficiencia cardíaca donde principalmente los fármacos se han testado a nivel, de, después de la fase vulnerable, es decir, después de, lo, de esos 120 días, eh, y ahí es donde han venido toda esa, toda esa eh, serie de estudios que les he presentado, en la fase aguda, pues han, han habido diferentes estudios que se han testado, como puede ser el uso de Neseritide, que es el análogo de BNP, el resultado negativo, el uso de Serelaxina tampoco fue, fue positivo, el uso... Eh, del, o mecantin-mecarbil, que tampoco que es, un, es un estimulador de la, de la miocina, tampoco resultó, pero eh, pues si, si bien eh, eso no ha sido positivo, la, el, los estudios actuales, ya veremos el esquema eh, de lo que está haciendo los ISGLT2 que se testaron en un contexto eh, crónico, es que cada vez estamos, desde luego ya lo estamos usando, o sea, lo, los usamos en el contexto agudo, pero todo esto va a venir refrendado con lo que, eh, la eh, evidencia va, va a decir, ¿verdad? Realmente veníamos de aquí, de todos los fármacos eh, en mejoría, con mejoría pronóstica en fase crónica, Ahora estamos viendo los resultados progresivos de la fase vulnerable. Ya tenemos eh, resultados del estudio en Pulse. Por ejemplo, es el de la empaglifosina, cómo mejor, mejora la clínica, eh, los síntomas y la evolución de los pacientes. El estudio SOLOIST, que, eh, bueno, que es la sotaglifosina. Y el estudio de Liveres pues, es, es el parecido, pero en falla caraca, eh, conservada, de la dapaglifo, da, dapaglifosina. Pero, como les dije, las, los programas eh, de estos vienen hacia la fase aguda. Realmente, esto solo complementará lo que que ya estamos haciendo, porque realmente estamos utilizando estos fármacos en la fase aguda, sabemos que es una estrategia valiosa para provocar natriuresis en nuestros pacientes. Estos son los resultados del estudio Pioneer. El estudio Pioneer es el estudio que vino a valorar Sacubitril-Balsartan en el contexto agudo. Realmente es un objetivo no, no duro que llamamos, porque vino a ver cómo era la evolución de los, de los niveles del NT-ProBNP durante la hospitalización y a, a, bueno realmente a los siete días de ello y mejoraron pues comparado con el ENALAPRIL y habló de seguridad también eh, en su momento, y estos son los resultados del estudio soloist, que es la azotaglifosina, eh, a favor también de hacer un, un inicio temprano del tratamiento. Realmente, en resumen, lo más pronto posible, idealmente durante la hospitalización. Hay un concepto que, que se ha manejado en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda, que es el, el door to treatment, o el door to drugs, eh, o el door to eh, diuretics, que realmente son... Esa, eh, debemos estar sensibles, así como lo estamos para el infarto, el door to balloon o el door to fibrinolisis, o pues también para los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque está demostrado que el retraso del tratamiento diurético y vasodilatador, si se puede, el vasodilatador en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, aguda empeora el pronóstico. Eh, y todo esto a cada 30 minutos, medidos a cada 30 minutos que nos tardamos más en iniciarlo. Pero hay más, ya alejándonos del, del tema de las eh, estrategias farmacológicas, pues también es, hay estrategias no farmacológicas, como lo dicen las guías. Y una de ellas es eh, la inclusión de los pacientes en programas de, rehabilita de, de rehabilitación cardíaca y en programas eh, de insuficiencia cardíaca, unidades de falla cardíaca. Esto no es nuevo, realmente en, ya desde el 2004 habían estudios que habían demostrado que los pacientes que se eh, eh, incluían en un programa de insuficiencia cardíaca, pues estos pacientes eh, reducían las hospitalizaciones, la mortalidad global y cardiovascular eh, a, a base de ese manejo multidisciplinar en una unidad específica. Pero la rehabilitación cardíaca, pues cada vez sabemos que tiene más papel, o sea, no solo en la falla cardíaca lo estamos, está indicado eh, en el contexto también de de cualquier tipo de revascularización coronaria, pacientes valvulópatas, eh, son pacientes que se van a beneficiar de, de, de este tipo de abordaje. Eh, y, y realmente su, su beneficio no va solo eh, sobre el beneficio cardiovascular, sabemos todos los beneficios que tendrá sobre el sistema metabólico, sobre el sistema muscular respiratorio, eh, y es totalmente recomendable que estos pacientes también sean incluidos con ello. Sin más, vamos a terminar con un caso clínico. El caso clínico pues, es un paciente que, que ve en consulta, es un paciente de 69 años, es hipertenso, diabético, dislipidémico, hiperuricémico, eh, pues tenía el antecedente de asma. Este paciente realmente me lo habían derivado eh, de alergología por, el, por un cuadro de disnea que no mejoraba con broncodilatadores, pero también se asociaba a ortopnea, eh, DPN y edemas. Eh, realmente este es el, el, el ecocardiograma basal, donde vemos que tiene disfunción ventricular severa. El paciente en franca en falla cardíaca, pues lo mandamos a ingresar. Eh, pues diuréticos, eh, furosemia intravenosa, el, el paciente pues tiene un episodio de fibrilación auricular durante la hospitalización que afortunadamente revirtió con amiodarona intravenosa los laboratorios iniciales, eh, pues tenía una creatina en 1.9, que le da una tasa de filtrado lo mejora en torno a 39, a la alta se fue con 1.7, potasio bien, siempre estos pacientes debemos de valorar cómo es el metabolismo de hierro, aunque no tengan anemia, ¿verdad? para ver si eh, existe déficit, porque estos pacientes hay un estudio que se llama el estudio Fair que vino a demostrar que los pacientes aún sin anemia, pero con déficit de hierro, con insuficiencia cardíaca, administrándoles hierro carboximaltosa, intravenosa, mejoraban la evolución clínica, pues eso hicimos con nuestro paciente, eh, no tenía anemia pero sí tenía datos de ferropenia, por lo que pues, administramos hierro carboxymaltosa durante la hospitalización. Eh, y al alta se fue pues, con presiones arteriales bajitas, que es algo esperable en estos pacientes. Eh, y hay que dar tiempo ¿verdad? para que el cuerpo pues, progresivamente se vaya acostumbrando a, los, a las estrategias farmacológicas. Realmente se fue con esto, con BIMADA, a una dosis pues, fuera de guías, 0.5 eh, comprimidos eh, cada 12 horas. Dosis muy bajita de beta 1.25. Espirinolactona también, a dosis bajita. Dapaglifosina eh, se fue anticoagulado por el tema de la, de la filación auricular, amiodarona, furosemida, dos pastillas al día. Eh, atorvastatina y pues, los tratamientos broncodilatadores y un tratamiento antiuricémico que tenía ya puesto. Lo que hicimos fue seguirlo en una unidad de falla cardíaca. Eh, realmente estos pacientes, la estrategia es verlos cada dos semanas eh, para ir haciendo la optimización, haciendo laboratorios, eh, electrocardiogramas, para ir viendo si estamos eh, incorporando más beta bloqueantes, ver qué es lo que pasa con el, la, eh, el ritmo, ¿verdad?, y lo que hicimos con este paciente, bueno, nos contó que el peso estaba estable, ellos tienen que llevar un récord, tenemos que educar a los pacientes que se pesen todos los días de su vida en ayunas, porque ellos van a hacer, lo que hay que hacer es, y lo que promueve la unidad de falla cardíaca es, es educar al paciente para que tenga una independencia, desde luego de cuidarse y, de, y también de autoajustarse, las dosis diuréticos se hace falta en función del peso de que ellos van registrando a lo largo del paso de los días. Bueno, eh, empeoró un poco la creatinina en esa primera revisión, potasio estaba bien, prolongó mucho el PR, con una dosis tan bajita de, de beta bloqueante a 280, realmente pues, eh, fue una decisión que a mí me... Eh, yo pues, pensé, no, no vamos a escalar más allá del, del beta bloqueante, no vamos a tener tanto beneficio porque el PR no nos va a dejar el sistema eléctrico. Bueno, lo quité y pusimos ibabradina de 5 miligramos cada 12 horas. Eh, a las dos semanas peso estable, creatinina un poquito mejor, el PR ya se había regresado a donde estaba, 210, aumentamos bimada… Eh, nuevamente a las dos semanas, que la tenía un poquito peor, tenemos que pagar ese peaje, Al aumento de los medicamentos. Eh, ojo, que estos pacientes todos tienen que tener vacunación contra influencia anual y la neumococo pues, una vez a la, en, en la vida, eh, pero es importante que lo tengamos ahí presente. Y lo que hicimos pues, fue programarle un ecocardiograma de estrés, eh, principalmente para ver eh, eh, si había viabilidad en ese corazón con disfunción severa que tenía alteraciones segmentarias de la contracción. Bueno, realmente el ecocardiograma de estrés pues, eh, pues demostraba que la función ventricular había mejorado ya después de, de, de más de cuatro semanas, tenía una febril 37%, inicialmente tenía 28. Eh, la insuficiencia mitral inicialmente era eh, al menos grado 3, moderada eh, barra severa. Actualmente está en insuficiencia mitral trivial, era una insuficiencia grado 1. Y eh, pues, la fase de estrés mostraba que había viabilidad en el territorio de la descendente anterior y la coronaria derecha, pero sin inducción de isquemia. Con esto, pues, realmente lo que hicimos fue, eh, pues, el paciente por motivos económicos hizo el cateterismo, vio unicar eh, y, pues, pues, vemos el peor contexto, ¿no? Enfermedad severa del tronco, eh, enfermedad severa la circunfleja, enfermedad severa de la descente anterior y una oclusión crónica de la coronaria derecha. Realmente es el peor escenario eh, desde el punto de vista coronario, eh, se estimó como no revascularizable eh, y el paciente bueno realmente cuando llegó a la clínica después de, del resultado del cateterismo totalmente devastado no me decía mire pues no tengo esperanzas ya eh, eh, me han dicho que no pueden hacer nada por mí eh, y pues con una actitud pues como es entendible no pues lo que hicimos es desde luego esto este caso lo traigo a colación por el hecho de que el tratamiento médico tiene mucho, eh, mucha, mucha importancia en estos pacientes. Bueno, la, el consejo desde luego con el paciente fue paciencia, vamos a optimizarle, estaremos a, con usted hasta donde haga falta y, y, y, y vamos a ver cómo vamos, ¿verdad?, Optimizamos el sacubitril valsartan a dosis tope, el espironolactona no pudimos subir más por el tema de la creatinina, el tema del potasio, la pues es una dosis eh, estándar y la bebranina tampoco eh, pues eh, tampoco había que subir más allá, ¿por qué? Porque la frecuencia cardíaca estaba en, en 58 latidos, el PR estable, pero el paciente todavía con clase funcional 2. Con eso pues eh, decidimos ponerle el verisiguard, eh, hacerles la escalada progresiva hasta la dosis objetivo y repetir el ecocardiograma a los tres meses, donde vemos que eh, la fracción de eyección ha mejorado de forma importante, no tiene insuficiencia mitral, la, la fracción de acción está estimada en un 48%, es decir, el paciente ha salido de indicación de DAI, de desfilador automático implantable, porque los pacientes que persisten con FEBI debajo del 35%, eh, después de tres meses de haberse optimizado, son pacientes que pueden ser candidatos a implante desfilador por el hecho del riesgo de muerte súbita que pueden tener, pues nuestro paciente había salido de su umbral. Actualmente está en clase funcional 1, eh, realiza ejercicio físico aeróbico 80 minutos al día, no tiene angina en su actividad basal, eh, no tiene indicación de DAI, no ha vuelto a hospitalizarse, gracias a Dios, desde ese entonces. Tiene una presión arterial bajita, ¿verdad? Eh, está educado, él sabe que cuando en algún momento hay una alteración del peso, él se comunica conmigo y tenemos que verle pronto y hacer modificaciones. Está en objetivo de la hemoglobina glicosilada, eh, no tiene anemia. Y en conclusión, pues la insuficiencia cardíaca es una enfermedad con prevalencia en torno al 2%. Eh, en nuestra sociedad eh, presenta un mal pronóstico en los pacientes que no están bien eh, optimizados. Eh, la evidencia actual y las guías internacionales recomiendan el uso de cuatro tipos de fármacos, los, el tratamiento fundacional en todos los pacientes con fracción de erección reducida, y a pesar de, de ese tratamiento, pues el 5% de esos pacientes van a fallecer al año. Entonces, eh, pues debemos estar atentos para ofrecerles más herramientas, como pueden ser farmacológicas, el Vericiguat, desde luego la unidad de falla cardíaca y la rehabilitación cardíaca. Eh, sin más, también eh, aprovecho eh, para dar un ejemplo de, de lo que es el beneficio del el tratamiento farmacológico, está aquí con nosotros el doctor Guillem realmente él tiene una experiencia importante sobre el hecho eh, de los pacientes enviados para, para eh, implante de DAI, eh, desde luego eh, con muchos de ellos sin tratamiento óptimo y cómo eh, se reduce la indicación de DAI si nos ocupamos en esos pacientes para eh, poder eh, optimizarles y mejorar la FEBI, de lo cual saldrán de esa indicación del dispositivo. Sin más, muchas gracias a todos, gracias por, por su atención y eso es lo que lo que tenía para hoy.